Saludos y bendiciones, le habla el representante Yacer Morales del distrito 9 Toalta y Bayamón. Aquí en la actividad con las diferentes agencias gubernamentales del desarrollo de, y educación de la niñez. Aquí estamos, está AMSCA, tenemos al Departamento de Educación, tenemos a bomberos, tenemos Seguridad Pública. Tenemos en fin de educación, tenemos la familia para un proyecto que se está dando piloto en el municipio Toalta, que integra a todas estas agencias, con las escuelas, para poder identificar cualquier situación que haya con cualquier estudiante, canalizarla y poderle darle las ayudas necesarias. Lo que buscamos con este proyecto es en, eh, eh, todo problema que tengan eh, los niños en las escuelas, poderlo identificar y poder trabajar con el problema en las diferentes agencias. Este proyecto es un proyecto de estando piloto aquí en Toalta. Esperamos con el favor de Dios que se implante todas las escuelas y se desarrolle ¿verdad? Como, como esperamos, es como estaba hablando con el Director de la, de la Región de la Policía, si unimos fuerza y trabajamos en equipo, yo creo que todo esto se puede dar, y es un proyecto que yo auguro va a ser de beneficio para toda la comunidad, tanto escolar, como de la comunidad y la ciudadanía, y para el pueblo de Puerto Rico. Así que mi gente, bienvenido a Alta, un abrazo y que Dios me los bendiga. Saludos y gracias representante, eh, es un programa ambicioso, pero lo vamos a lograr. Eh, hoy es el día que estamos inaugurando Así que es la apertura de nuestro proyecto donde multiagencial vamos a tener en las escuelas este espacio donde las agencias van a poder llegar a la escuela y dar un servicio, no tan solo a la escuela, sino a la comunidad en general. Así que yo estoy muy entusiasmada, eh, loca que ¿verdad? comience de lleno con todas esas actividades y poderle mostrarles a ustedes, a la comunidad escolar, que unidos las agencias podemos ¿verdad? trabajar la disciplina, la deserción y todos los demás aspectos. Así Así que Dios me los bendiga y aquí vamos a estar trabajando para el proyecto. Muy buenas tardes, eh, esta iniciativa comenzamos sinceramente pensando en el bienestar del estudiante, los problemas intrafamiliares, los problemas de violencia, violencia doméstica alcoholismo, de ahí salió un proyecto donde nos reunimos con la doctora Raíces y empezamos a trabajarlo y gracias a Dios pues en el día de hoy para mí es un éxito Yo lo más importante es trabajar para la niñez la adolescencia y la juventud. Son el futuro de nuestro país. Y cuando nosotros le enseñamos principios, valores y le enseñamos que un gobierno está para trabajar por su pueblo, ellos lo pueden entender. Y en el futuro vamos a tener buenos eh, trabajadores, vamos a tener personas con mucha disciplina. Y a la misma vez, si logramos que saquemos mil de la calle, es excelente. Si sacamos 500, es excelente. Si sacamos uno, es excelente. Así que el propósito de esto es orientar a nuestros niños desde los grados menores hasta los grados mayores para poder establecer eh, una disciplina y unos valores que ayuden a, a fortalecer eh, el pueblo de Puerto Rico. Gracias representante que está mano a mano con nosotros, gracias por estar participando de esta iniciativa y esperamos que sea un éxito para que en el futuro tengamos un Puerto Rico mejor.